Hola buscadores, un amigo me ha comentado una solemne tontería, me ha dado su opinión sobre algo, no voy a decir de qué, no, no importa en este caso, vale. y la verdad su opinión era una solemne tontería, y se lo he dicho, y se ha ofendido, <ríe> también es lógico, yo soy muy sagitario, ¿eh? cuando digo las cosas a veces las suelto así tal como las pienso, y sin querer, sin querer, ofender, ofendo, <risa> vale. Pero se ha ofendido porque, al finalmente me ha dicho, es que todas las opiniones son respetables. Al final ha sacado ese tema, ¿no? Y yo un poco más y le doy un bofetón. <risa> porque eso no es cierto. Es una mentira como una casa. Pero es una de las verdades de las que ahora se... Verdades, una de las frases que se usan mucho hoy día dándola como verdad absoluta y me gustaría que como me dirijo a vosotros que os considero inteligentes ¿vale? que la reflexionemos ¿vale? porque normalmente lo que ocurre es que nos las creemos dentro de lo que llamamos el buenismo ahora se ha instaurado muchas de estas frases que en realidad parecen, ver o sea, que parecen verdad y son como casi de perogrullo pero son mentira o son medias verdades escondidas, de manera que, que en realidad que inducen a error. Me explico. En realidad, lo que se debería poder decir cuando se habla de este tema es todas las personas son respetables, no las opiniones, las personas. Si alguien disiente, yo tengo una opinión y alguien disiente de esa opinión, esa persona que disiente es tan respetable como cualquier otra, como yo y como cualquier otra. Por el hecho de ser humano, tenemos un valor intrínseco. Y por lo tanto, hay que respetar a las otras personas, ¿no? tengan la opinión que tengan. Eso es cierto. Sí, claro que sí. Pero todas las opiniones son respetables. Es una mentira como una casa. Una opinión es algo que... Dice la mente, o el lo la mente de alguien. Es un pensamiento. Eso sería lo mismo que decir todos los pensamientos son respetables. Es lo mismo. Pensadlo bien. Todos los pensamientos son respetables. Ese pensamiento de alguien que quiere matar a otro, que está pensando en matar a otro porque es que no lo soporta, porque le tienen vida, yo qué sé, pon cualquier estupidez. ¿Eso es respetable? ¿La palabra respetable se aplica ahí? ¿La opinión de cualquiera, el pensamiento que, tenga, que pueda tener cualquiera sobre algo es respetable? No. ¿Su persona? Sí. ¿Su opinión? No. ¿Su pensamiento? No. De ahí que cuando ahora se ha llevado al extremo eso, este, esa manera de pensar, podemos abrir la tele... Y encontrarnos con una tertulia, donde hay alguien, que es lo que llamamos vulgarmente un cuñado de bar que no entiende nada, que no sabe nada sobre un tema en concreto, pongamos, yo qué sé, cualquier cosa, el medio ambiente, que ahora se ha puesto de moda por tantos follones que hay, vale, pues alguien que no tiene ningún tipo de formación, de aprendizaje sobre medio ambiente, nada, vale, que tiene el palillo de la barra de bar, lo pues decimos, el cuñado de barra de bar, pues está negando, por ejemplo, el cambio climático delante de varios científicos que tienen pruebas, porque hoy día <ríe> tenemos bastantes pruebas, aparte de lo que estamos viviendo todos los que no queremos meternos gafas, ¿vale? Que nos, no nos dejen ver la realidad, pero si lo, miramos la realidad se ve, ¿no? Vale, pues aparte de eso, que eso sería una opinión mía. Punto. Pues hay datos, hay, con, hay cosas comprobadas. Vale, pues vale igual la opinión de alguien que sabe de lo que habla, que como mínimo lo ha estudiado, que se puede equivocar, como todo el mundo, claro que sí, pero se equivocará menos, puesto que es el tema que ha al que ha dedicado su vida, ¿vale? Que un cuñado de bar y no tengo nada en contra de los cuñados ¿sí que conste es la frase que se usa que he oído muchas veces el cuñado de bar no vale verdad que no os dais cuenta de como eso no es normal eso no es correcto es como si un niño pequeño ¿no? discutiera que dos más dos hacen cinco a un matemático es un ejemplo extremo pero sirve para entender lo que quiero decir me parece como metáfora sirve la opinión del niño diciendo que dos más dos hace, hacen cinco, por ejemplo, es igual de válida mm, y respetable. Hay que respetarla. A eso me refiero. Al decir respetable es como el corolario, es hay que respetar esa opinión y darle la misma divulgación, la, el mismo nivel, eh, ponerlos a la altura y que la gente escoja. Veríais lógico que una, eso, un debate entre un niño o persona iletrada daría igual, ¿vale? Que no entiende prácticamente nada, venga a discutir que dos más dos no hacen cuatro, sino que hacen cinco, ¿vale? Y eso en una tertulia hubiera un matemático, un catedrático de matemáticas o un profesor de matemáticas, no tiene por qué ser tampoco alguien muy versado en ello, simplemente alguien que sabe de lo que habla, Dijerán, no, es que dos más dos hacen cuatro y eso se ha comprobado y solo hace falta que lo cuentes con los dedos. Hay pruebas, etcétera. Pero entonces eso lo elevan a la categoría igual de los dos. Salen por la tele y los dos hablando y defendiendo. Y teóricamente el moderador diciendo que hay que respetar todas las opiniones. Eso yo lo he vivido muchas veces cuando tenía, bueno, cuando era presidente de la asociación Cambien, bueno, sigo siéndolo, pero la asociación en este momento está en standby. Pues tenía muchos socios y había muchas opiniones. Todas las personas para mí eran igual de respetables, no había nadie que fuera mejor o peor, todos eran en ese sentido como seres humanos respetables. Pero había opiniones que la verdad tenías que tener mucho cuajo para aceptarlas. Y cuando me saltaban con eso, no, es que todas las opiniones son respetables, tú crees esto, yo creo lo otro. Y a lo mejor es verdad. ¿Cómo que a lo mejor es verdad? ¿Dos más dos hacen cinco? ¿Eso es verdad? A lo mejor sí. ¿Por qué? Porque lo dice otra persona. ¿Entendéis a dónde voy? Olvidaros de la historia esa de la equidistancia. Eso, es, eso no es verdad, eso es mentira. Porque dar pábulo a los que no tienen ni idea, por igual a los que conocen de algo, ¿no? que lo conocen más o menos bien, es como, yo sé, hablar de que un pez tiene branquias, eh, eso te lo dice un biólogo y otro dice, no, no, es que respira por, yo qué sé, por, un, por un canuto, porque, porque a él le ha parecido ver un pez que lo lleva. Es que, la verdad, ya sé que pongo ejemplos, un poco tontos vale y simples, pero es para que entendáis a qué me refiero, tanto da que sean ejemplos simples como ejemplos más complejos, ¿vale? No todas las opiniones son válidas, ni de lejos, y mucho menos respetables. No tienes por qué respetar una opinión que es una pura estupidez. La persona sí, respétala, claro que sí, ¿vale? Pero su opinión, no. Puedes reírte de ella si te da la gana, si consideras que eso es falso que es mentira o, o que es una cuñadez, una cuñadez. <risa> ¿vale? No es lo mismo. Lo que pasa es que la gente se imagina, se identifica con sus pensamientos, con sus opiniones. Eso yo lo he vivido también y supongo que muchos de vosotros, al menos yo cuando era joven me pasaba. Lo que yo pensaba, si alguien me decía que no era verdad, me ofendía yo, como si me estuviera ofendiendo a mí. Estaba hablando mal, en todo caso, de un pensamiento mío, no de mí. Pero yo identificaba mi pensamiento conmigo y entonces me ofendían. Esto lo recuerdo haberlo vivido, ¿no? Ahora me río de ello, pero en ese momento no me reía en absoluto. Vale, pues hemos madurado y si no, eh, ya sería hora de que madurásemos como humanidad y a nivel personal y no identifiquéis vuestro yo con ningún pensamiento, con ninguna creencia. Entonces, si alguien dice, no me creo eso, pues no te vas a ofender. Ah, vale, pues no te lo crees, vale. tienes derecho a no creértelo. Y es cierto, tienes derecho a creerse o no creerse lo que tú digas. Igual que tú, tienes derecho a creer o no creer lo que el otro diga. Pero eso es poner en igual las personas, no las opiniones. ¿Vale? Bueno, como veis estoy un poco enfadado. <risa> Me sale como un poco de mala leche cuando saco este tema porque lo he vivido mucho, mucho, con much en muchos años y, y veo los de las en los destrozos que está haciendo en nuestra sociedad esa manera de pensar. Lo que llaman ahora el buenismo, la equidistancia, etcétera. Cosas de ese estilo en las cuales no puedes criticar, no puedes decir que algo no lo ves bien, tienes que estar, aceptar todo lo que diga cualquier estúpido, ya no las personas normales, sino cualquier estúpido, tienes que aceptarlo, y quien dice eso? Nos vamos a los extremos, desde el nazismo y los neonazis, que se dicen ahora, a los fundamentalistas religiosos, que dicen burradas del tamaño de una catedral, pero tú tienes que aceptarlo, y no criticarlo, porque ellos tienen derecho a, no. Nadie tiene derecho a, man, a imponer su pensamiento, su opinión, ¿no? y a decir, no, es que es respetable. No, no, no, la opinión no, tú sí, pero la opinión no. Bueno, lo mismo lo que siempre digo, si queréis comentarios, incendiarios o no, los espero en los comentarios del vídeo. Nos vemos en la próxima edición.